Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos electronegatividad y afinidad electrónica, energía de ionización, atómico y cómo se comportan estas características en la tabla periódica. Nos vamos a concentrarnos mucho en la caracterización que ocurre en la tabla periódica, tanto en periodos como en grupos no siendo más comencemos empecemos con la electronegatividad es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo es decir que cuando tengo dos átomos que se combinan siempre existe una tendencia a atraer electrones cuando ocurre esa tendencia a mayor tendencia se le genera mayor electronegatividad. Entonces esta tendencia nos permite mirar cómo aumenta o disminuye la electronegatividad. Afinidad electrónica. Es el cambio de energía cuando un átomo neutro atrae a un electrón convirtiéndolo en un unión Entonces tenemos lo siguiente. Como podemos mirar, aquí no tiene mayor cantidad de electrones, mientras que aquí sí. Aquí capturó atrapó varias cantidad de electrones. Entonces cada vez que aumenta la cantidad de electrones, ese cambio de energía se le conoce como afinidad electrónica. Bien, vamos a mirar el siguiente concepto. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para liberar un electrón más débilmente unido del átomo al lado. Entonces, esta me permite liberar electrones. Entonces, tiende a a ocurrir que se confunde el concepto de energía de ionización y afinidad electrónica, entonces miremos la diferencia de ambas la energía de ionización mide la facilidad con que un átomo pierde electrones aquí pierde electrones mientras que en la afinidad electrónica mide la facilidad con que un átomo gana electrones aquí los gana mientras aquí los pierden la energía de ionización se pierden electrones Mientras que en la afinidad electrónica se gana. Esa es la gran diferencia. Para que no tendamos a perder en esa parte. Bien, vamos a mirar el concepto de radioatómico. Es la distancia que existe entre el centro del núcleo y el electrón más alejado del mismo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí en el núcleo, tenemos acá el electrón que esté más alejado y a esta distancia... ...que hay se le conoce como radioatómico... ...miren que es especie de circunferencia... ...entonces acá podemos mirar... ...que a mayor distancia... ...a mayor es el radioatómico... ...entonces... ...vamos a mirar cómo se comportan... ...cada una de estas características... ...en la tabla periódica... ...tanto para periodos... ...como para grupos... ...miremos... ...vamos a mirar el comportamiento... ...de electronegatividad afinidad electrónica y energía de ionización. Entonces, miremos la tabla periódica. No olvidemos que todo esto son grupos. Todas estas líneas verticales son grupos. Y las horizontales se conocen como periodos. Entonces vamos a mirar cómo se comportan la electronegatividad, la afinidad y la energía de ionización. Entonces miremos. Miremos qué pasa en los grupos. En los grupos, vamos a mirar qué pasa. Tenemos lo siguiente. Se incrementa de izquierda a derecha. Es decir, que va a aumentar de aquí. Se va haciendo mucho más grande cada vez que va aumentando en un grupo. Entonces, va a ir aumentando cada vez que pase. Eso pasa en un grupo. Aumenta de izquierda a derecha. Ahora miremos qué pasa en los periodos. En los periodos tenemos lo siguiente, en los periodos aumenta de arriba hacia abajo, quiere decir que entre más alto esté, más arriba esté el periodo, o sea, el periodo sea, el periodo va a aumentar su electronegatividad, afinidad electrónica y energía de iniciación, o sea que es mucho más grande una electronegatividad de este tipo comparada con una que esté mucho más abajo. Bien, vamos a mirar ahora cómo se comporta para el radio atómico. El radio atómico ocurre lo contrario. El radio atómico tiene lo siguiente. Aumenta de derecha a izquierda. Quiere decir que aumenta derecha a izquierda en grupos, siendo mucho mayor. Los que se encuentren a los grupos, primeros grupos. Grupo 1A, 2A. Miras que los grupos de acá tienen un radio atómico mucho menor. Ahora, miremos qué pasa en los periodos. En los periodos pasa lo contrario. Aumenta de arriba hacia abajo. Quiere decir que entre más bajo esté en el periodo, mucho más bajo, digamos que en este periodo sería más grande su radio atómico, mientras que los de acá tienen un radio atómico mucho más pequeño. De esta manera, se puede comprender el comportamiento que tienen estas características en la tabla periódica. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él.